amigos! ¿Cómo vamos? Yo soy un Desafío aquí en Tu H Room. Hoy les tengo el calentamiento. que hago antes de empezar a correr en los bondos, en todos lados? Pues yo utilizo un estilo muy propio que se llama bailar, ¿cierto? Y así es que mi cuerpo entra en calor. Entonces por eso me ven haciendo. Cada vez que hago un estiramiento, también muevo mi cuerpo. Un ejemplo. Eh, si voy a estirar, entonces me muevo skipping. Pero estiro. Si me muevo, hago skipping. Estiro. Refluciramiento de acá de toda esta parte posterior. ¿Cierto? Vuelvo. Siempre que hago cualquier movimiento. Skipping. Estiro. Cuando siento ya que mi cuerpo está entrando en calor que yo empiezo con la bailada, utilizo con este ritmo. Por ejemplo, utilizo algo más, ocho, más 90. vainilla y cuál de esas, los pues inicios del hip hop. Algo también muy, muy reggae. Reggae, night. Like. Oh. ¿Entienden? Algo muy dance también, como utilizar. Para los brazos. Y todos con las manos arriba. ¿sí? ¿Entienden? Con eso movernos los brazos. Nada con movilidad de hombros Estiro. Bailo y estiro. ¿sí? Bailo, utilizo ritmos de acá, nosotros. Alza. Pilla, con eso voy entrando en calor, mi cuerpo va entrando en calor antes de rodar. ¿Quién hizo? Cumbia, nuestra cumbia, salve. ¡Woohoo! ¡Woohoo! No esas cosas, bachata, bachata, tal. ¿Vale, Perro, me cuál, cuál. A ver, Caliente, me gusta calentar con. Con cualquiera, la derrofía pues están en mi cabeza, o sea, están en mi cabeza, aquí no tengo música ni nada, pero vamos a instalarle un equipo a la bicicleta. Para que podamos seguir, entiende. Entonces le pongo todos los ritmos, todos, todos, todos. Todos. Después con combino. Con ¡Ay, no salta! esos pues. son mis estiramientos y mis calentamientos es el método Marlon para runners, aficionados, profesionales para que sepa bailar para que no sepa bailar muévase, para entrar en calor listo, ahí les dejo pues mi calentamiento eso es todo lo que hago a gusto y me voy a entrenar siempre, de la mano del señor creador todopoderoso, gracias Dios por darme estas piernas, por darme este corazón y va por correr, porque el que corre está libre y el que está libre vive en Dios y vive bueno, listo, chao, esto es Tu H run